Estamos amplificando la 91.7. Estamos amplificando la 91.7. Estás escuchando El Amplificador. Por Radio Estación Sur. El Amplificador. Por Radio Estación Sur. Y lo que estamos adentrándonos ahora a escuchar es la primera canción que tiene un EP lanzado hace un par de semanas, nomás. Un artista que suena muy, pero muy lindo. Creo que lo he descubierto eh, cuando hizo un featuring con Zoe Gotuso. Sí. Hace un tiempo es un artista que se viene a presentar este fin de semana a la ciudad de La Plata, forma parte de nuestra agenda amplificada. Así es, estamos repasando en este miércoles de agenda todos los eventos que hay para hacer este fin de semana y además de las bandas y artistas platenses que se presentan en, en nuestra ciudad, también vienen artistas de otros lugares a tocar aquí a la ciudad de La Plata. Eh, en este caso vamos a darle la bienvenida a Florian Fernández Capelo, él es cantante, compositor, también es guitarrista de los fabulosos Skylack, pero ahora está con su proyecto solista y va a venir aquí a la ciudad de la plata este viernes 21 de octubre va a venir una vez más aquí a la ciudad eh, a presentar su último lanzamiento que es lo que estamos escuchando bienvenido a el amplificador florian cómo estás buenas, buenas tardes. tardes todo bien qué tal buenas tardes cómo andan todo bien todo bien vos un gusto saludarte muy bien muchas gracias bueno, me alegro. Eh, vas, venís este viernes 21 de octubre a la Ciudad de La Plata a presentar tu último lanzamiento, que es Florian en Concierto, que es, es lo que estamos escuchando en este momento, y también tiene una producción audiovisual. Eh, Así estu es. Estuviste hace poco igual en La Plata, ¿no? ¿En un evento en el Estadio Único? Sí, estuve en el festival el, que eran los 200 años de Banco Ciudad. Ahí va, y cómo... Eh, ¿cómo? Vamos Provincia. Banco en el, Provincia. Ahí va, ahí va sí. En el, cuenta de en, ahí, en el estadio, dentro del estadio. ¿Cómo viviste esa experiencia? Perdón. No pasa nada, no nada, no pasa nada, no pasa nada. Es los nombres. Olvídate. ¿Cómo viviste esa experiencia dentro del estadio? Eh, bien, yo de, de todas maneras no toqué ahí en el estadio, en el principal, digamos. Tocaba en un, en un escenario aparte. Y bueno, fui con un formato así, a, a piano y voz. Así que... Eh, estuvo bien, este es un formato con el cual todavía estoy así en una búsqueda Y quizás a veces en los festivales que tenés menos tiempo Me claro. cuesta un poco eh, mm. desarrollar ahí eh, Pero pero estuvo bien, la verdad me quedé con ganas de poder ir a La Plata con un show mío Así que lo del viernes me tiene muy entusiasmado ¿Con qué nos vamos a encontrar en esta propuesta en Guajira? ¿Propuesta formato banda, eh, acompañando este proyecto solista? Sí, así es eh, voy a estar eh, tocando con, con banda, con unos músicos increíbles que me están acompañando eh, Así que bueno, sí, la idea es poder mostrar el show con banda completa Después tendré mi, mi momento también solo con el piano Ahí va. Eh, pero, pero sí, tengo una banda que me acompaña, con músicos increíbles Así que un poco repasando todo, todo todos los, los matices Bien, en Guajira es un lindo lugar, un lindo escenario, suena lindo, así que eh, intuimos que va a ser un, un lindo show este próximo viernes, además con una banda platense invitada. Exactamente, vas a estar, vas a estar tocando con Maya. Eh, ¿Los escuchaste? ¿Los conocés? Sí. Eh, los conocí ahora para, para la fecha y los escuché buenísimo, así Está que buenísimo. me encanta fumarme con ellos, eh, escaparse en locales, así que es espectacular hablando de música local tenés alguna bandita platense allí como referencia bueno, una artista, ya conocida artista de playlist que tengas en tu radar musical eh, y bueno eh, pasa que no ni, ninguna bandita pero el <risa> sí obvio palabras mayores eh, no no nos marcó a, a todos a mi generación particularmente mucho después bueno eh, siempre o sea ahora ir para allá y tocar con una banda local me encanta porque es una oportunidad también para eh, charlar y, y interiorizarte un poco, viste, como que siempre vas y, y te pasan data y, y bueno estoy estoy muy muy abierto digamos a, a, a conocer más eh, pero bueno eh, hago mención al mató también porque la verdad es que es una banda que a mí, como como decía como muchas personas de mi generación nada nos marcó Hablando un poquito de, de, de esta nueva generación, nueva camada de artistas emergentes en la música argentina, bueno recién mencionábamos a Zoe Gotuso, porque una de las canciones que lanzaste como single, también eh, la tiene en colaboración a ella y a un montón de artistas. ¿Cómo, cómo ves la escena argentina, esta explosión de artistas argentinos, no solamente acá sí. en nuestro país, sino en el mundo también? Una exposición mundial de, de, de la escena. Sería acá tus contemporáneos, cómo ves esta escena. Muy bien, la verdad que me parece que es, que es un momento hermoso que hace un par de años están saliendo artistas sin parar Hay propuestas de todos los estilos, todas muy bellas Y, y está clarísimo, digamos, que, que se está recibiendo muy bien Porque eh, lo va a ver un montón de gente Están todos en constante movimiento Así que me, me parece muy lindo, muy, muy nutritivo para, para la escena Y bueno, puntualmente para nuestro país Que siempre fue eh, una parte... ...tan importante la música, ¿no? Eh, es re lindo que se esté renovando, digamos... Totalmente. Bueno, Florian, contanos un poco sobre este último lanzamiento, vos arrancaste tu carrera solista en el 2019, más o menos te lanzaste así a ser eh, cantante, porque venías de un rol más bien en otras bandas, como guitarrista, pero ahora dijiste, bueno, no, tomo la aposta yo y voy a voy a cantar, y va a ser mi proyecto, lanzaste el año pasado tu primer álbum, eh, Por Amor, y ahora está este en concierto, que es como una reversión, ¿no?, de algunas de esas canciones y algunos de tus singles, eh, si querés contarnos un poco... Tal cual, sí, bueno, eh, Florian en Concierto es como una profundización un poco del de disco O sea, es como una nueva forma que, que fuimos ahí encontrando de, de interpretar las, las canciones Algunas con banda, otras solo Y me parece que está bueno, primero porque estoy acompañado por músicos muy zarpados Que es muy lindo escucharlos y verlos tocar eh, Y después porque bueno, también uno a veces saca un disco y, y pasa el tiempo y, y por lo menos yo ya me siento con ganas de hacer algo nuevo ¿no? y, y yendo hacia otro lugar y quizás este concierto es como marca un periodo de transición ¿no? como que son esas mismas canciones pero tocadas de otra manera eh, y que, que siento que es quizás el, como el comienzo de hacia donde vaya dentro de poco tiempo. Entonces, nada, me parece que, que, que está lindo de, de ver y, y que las versiones también eh, están interesantes Estamos compartiendo parte del arte de tapa, la contratapa, allí la propuesta escenográfica que tiene un restaurante ¿Se puede hacer música para bar, música para compartir así eh, en la intimidad una cena? ¿Hacia dónde va también Florean, Porque hablas ¿hacia dónde querés apuntar? ¿Cuáles cuál son esas metas, esos objetivos? Eh, mirá, todavía no los tengo muy claro, O sea, en esa, en esa búsqueda estoy eh, Y creo que, que el objetivo principal es como En realidad dar, dar con lo que más tenga ganas de, de hacer O con lo que más genuino me salga musicalmente Me parece que es algo simple Pero en realidad es como una búsqueda eh, que Es un viaje descubrir eso, digamos sí. eh, Así que bueno, sí, sí creo que no sé si la música en general, la música que hago, pero en el caso de, de, de este concierto sí da una cosa un poco más íntima, más cercana, eh, y me parece que es un poco lo, lo, lo lindo de, de ese video, digamos. Estamos en comunicación con Florian que va, a, que va a estar presentándose este viernes 21 de octubre aquí en la ciudad de La Plata, más precisamente en Guajira Bar. y vuelvo y retomo un poco esto de, de cambiar de rol, ¿cómo, cómo lo estás viviendo, cómo lo estás transitando esto de, de cambiar, de ser bueno el guitarrista eh, con otros proyectos a eh, bueno eh, tomar la posta y decir eh, soy el cantante, cómo lo vas transitando. Eh, sí, eso, cómo lo vas transitando. No, son dos cosas diferentes. Un poco, o sea, lo, lo, lo vivo como. Es exponerse por un poco más. Y... ¿Cómo? Es exponerse, digo, un poco más por eso, digo. Eh, muchísimo más. Eh, muchísimo más, digamos. El canto tiene algo muy. Eh... Bueno, justamente estábamos hablando de lo íntimo y, y en un punto es, es así y es poner tu, tu nombre y tu cara y. Eh, de nuevo, es como otro viaje Después eh, está la parte del oficio de la música Que uno lo hace con, con mucho amor y con muchas ganas Y disfruto también de tocar la guitarra Y hace algo que hice muchos años y, y me gusta Pero bueno, eh, lo principal para mí es mi, mi música, mi proyecto y, y en eso estoy, descubriéndome y recién empezando <risa> Eh, sí, justamente un poco ahí, por ahí va a ir, porque hablas de muchos años también de trayectoria y recién empezando con este proyecto solista, ¿en qué momento te naces? Sabemos, bueno, hijo de una familia de artistas, ¿en qué momento te pica ese bicho? Decir, bueno, quiero hacer esto, quiero hacer música, componer las canciones, eh, generar conceptos nuevos a partir de estos, de estos materiales discográficos, ¿en qué momento te pica ese bicho? Porque también eh, lo podemos ver a florear, no sé si se ve, pero se ve con la pechera de... San Lorenzo. San Lorenzo, Sangra Azulgrana eh, y hemos leído por ahí que también tu deseo hubiese sido ser futbolista. Por lo menos de chico. O eso era de chico. ¿En qué momento no. te, te nace? Eh, sí, eso era más de chico, era más, ni siquiera adolescente, niño te diría, pero pero estuvo, es cierto que estuvo, que, que, que, que deseaba ser futbolista, y bueno, ahora no, pero sigo siendo un futbolero. Eh, pero bueno no en, en el último yo tenía una banda de rock antes sí. y en, en el último año digamos empecé a grabar algunas canciones eh, mías que, que sentía que, que quizás no entraban como en, en, el, en el género o en el estilo que hacíamos con el proyecto de, con, con la banda anterior cállate mal ¿no? sí. claro exactamente y cuando empecé a grabar esas canciones con Mariano que es Mariano Otero que es el productor de actual de, de, de mis temas, eh, nada, un poco ahí se, se me abrió un mundo, como que me di cuenta que me sentía mucho más yo haciendo eso y que lo disfrutaba más, y, y bueno, y ahí decidí como hacerme cargo del todo, digamos, empezar ese, ese camino. Un poco, en, entrándonos un poquito más en la fecha de este próximo viernes 21 de octubre, a partir de las 9 de la noche aquí en la Ciudad de La Plata, tu material, Florian en Concierto, cierra con un hermoso cover, una reversión. Sí. Eh, quería preguntarte: se llama Nada, eh, esa última okay. canción. Eh, si ¿sí en ese repertorio que, que presentás tiene algunas que otras reversiones, jugás con ese tipo, o son todas canciones propias, ¿con qué nos vamos a encontrar el viernes? Sí, bueno, eh, el viernes tengo ganas de hacer varias cosas, porque de nuevo, como les decía, es una oportunidad para mí presentarme ahí y poder hacerlo con la banda, así que voy a tocar el disco, voy a tocar estas versiones de, del concierto, las canciones, los singles anteriores que, que había sacado el disco, y después sí, toco algunas canciones con el piano, eh, esta reversión en particular siempre suele estar, y a veces veremos, pero si me da el tiempo, capaz me toco algunos tangos más, o... O algunas canciones así que disfruto de tocar con el piano eh, Eso puede ser que esté eh, Pero sí que van a van a haber momentos distintos, digamos, en el show Bueno, entonces, Florian, te dejamos los micrófonos abiertos de Radio Estación Sur De este amplificador para invitar a la allentada a, a este show que vas a dar eh, Haga la invitación formal Bueno, amigas y amigos de La Plata Los espero este viernes a las 21 horas en el Guajira un eh, show muy importante para nosotros así que nada, esperemos que, que ahí estén acompañándonos y disfrutando juntos. Muchísimas gracias Florian por esta charla, por esta comunicación nos vemos el viernes en Guajira te deseamos muchos éxitos. Y buen show espectacular, muchas gracias a ustedes te mando un grande. beso grande abrazo, gracias. un beso Allí pasaba la palabra de Florian Lo podíamos ver también Compartido a través de YouTube Artista, compositor, guitarrista Tiene su nuevo material discográfico Ya hace un par de meses nomás. Eh, Florian en concierto Con las reversiones en vivo Vamos a escuchar esta Que a mí me gustó Me, me encanta No sé si les parece sí, Es un favor. tangazo hecho cover En la voz de Florian Esto se llama Nada He llegado hasta tu casa Yo no sé